La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias. Subrayenle, únicamente, únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la, la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Fíjense cómo la propia constitución dice que la autoridad administrativa te puede ir a molestar. Aquí esta, esta a esta garantía de seguridad jurídica le agregamos otra característica que es la inviolabilidad del domicilio. O sea que no se pueden meter a tu domicilio si no tienen una un una orden por escrito emanada de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y en materia de revisiones fiscales, la autoridad lo puede hacer. Se puede meter a tu domicilio. Fíjense lo, lo delicado del tema o lo, lo importante del, del concepto. Lo pueden hacer siempre y cuando se sujeten a las reglas que previenen los cateos. Los cateos es una facultad que tienen las autoridades, principalmente las judiciales, en tratándose de la persecución de delitos, ¿no? De aquí extraemos que es una facultad constitucional de las autoridades administrativas, ya vimos que son, en, este, en esta charla, nuestra atención va en cuatro, SAT, IMS, Infonavit y Secretaría de Finanzas, visitas domiciliarias las cuales deben de sujetarse las órdenes de visita y la actuación de la autoridad a las formalidades para los cateos y pueden hacerse únicamente para exhibir libros y papeles indispensables que demuestran el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De aquí vamos a entrar en materia un poquito más amplio. Exhibir Libros y papeles indispensables. Aquí la Constitución creo, desde mi punto de vista, que se ha quedado corta y valdría la pena una reforma para hacerla armónica con, toda la te, con todo el tema eh, tecnológico. Libros y papeles. ¿Quién de ustedes lleva los libros de contabilidad como lo que la Constitución prevé? Libros, ya no hay. Los que estamos más viejos, o con lo menos a mí, lo, lo digo por mí, a mí sí me tocó llevar la contabilidad en libros. Todo el mundo conoce el libro diario, pues era ir a una papelería a comprar un libro diario. Ya, creo que ya no los venden, no, no los he visto. Y luego un libro mayor, y era un libro, eran empastados, foliados. Cuidado y no los tuvieras registrados o sellados por el SAT, o bueno, la Secretaría de Hacienda en aquel tiempo, porque era un delito. Y solamente lo pueden hacer para verificar tu, el cumplimiento de las leyes, pero el artículo 16, en su párrafo 16 dice sujetándose a lo que establezcan las leyes, ahorita veremos qué habla la ley en ese tema aquí les puse las autoridades, ya se los comenté cuando hablo de otras aplicaría también por ejemplo a la Profeco, aplicaría por ejemplo también a qué otra autoridad a la Conagua a qué otra autoridad a la Secretaría del Trabajo, ahora con el famoso Repse Y luego, ¿qué tenemos que revisar? Bueno, que en toda orden de cateo, solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público. Aquí, ojo. Infonavit, ¿te acuerdo, David? ¿Estoy de acuerdo contigo? ¿No lo puse o qué onda? Aquí está, mira. Autoridades administrativas, aquí está. SAT, IMS, Infonavit, Secretaría de Finanzas de los Estados. Aquí en donde dice número cuatro, es un comercial nada más. La tendencia, desconozco desde dónde se estén conectando, eh, a lo mejor están en México o en cualquier otra ciudad, o en cualquier otro estado más bien. Una de las tendencias que tienen los estados, y les pongo el ejemplo, yo estoy en León, Guanajuato, es que los estados, al amparo de los convenios de colaboración administrativa, están creando a un nivel estatal, un organismo similar al SAT, pero a nivel estatal, fíjense bien, un organismo similar al SAT, pero a nivel estatal, el SAT depende de quién, de la Secretaría de Hacienda, los nuevos organismos estatales de quién dependen de las Secretarías de Finanzas, eh, les se los dejo para que lo investiguen o lo chequen. En el caso de Guanajuato, tenemos nosotros la Secretaría de Finanzas, Inversión y e Administración del Estado de Guanajuato. Pero a partir del primero de septiembre del año 2020, tenemos en Guanajuato un organismo que depende de la Secretaría de Finanzas que se llama SATEG, que es el SATEG, Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. ¿Por qué es importante comentarlo? Porque la tendencia a nivel nacional es que los diferentes estados del país, o sea, las 32 entidades federativas, están creando a nivel estatal una réplica del SAT. De tal manera que es algo que, que en la práctica conocemos como el SAT chiquito. Sí, Aquí bueno, aquí en Guanajuato sí le decimos, oye, ¿Quién llegó? El SAT chiquito, ¿Quién es? El SATEG. ¿Qué puede hacer el SATEG? O los qué pueden hacer estos mini en los estados tienen dos funciones o dos facultades uno son autoridades estatales que revisan impuestos federales lo pueden hacer sí por qué porque los convenios de colaboración administrativa se los permiten y dos pueden revisar los impuestos estatales que tenga cada entidad federativa dice David las secretarías de finanzas de los estados tienen convenio con el SAT mi estimado David aquí una precisión las Secretarías de Finanzas de los Estados no tienen convenio con el SAT, sino con la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Nada más una precisión, este, una, una precisión que sí vale la pena eh, comentar, nada más para tenerlo en contexto. Y según tienen facultades de revisión de impuestos federales y participan en porcentajes de lo que llegan a cobrar. Mi estimado y fino amigo David. Y todas y todos los que están aquí. Te voy, te voy a explicar cómo funciona esto. Los estados que firman el convenio de colaboración administrativa con la Secretaría de Hacienda persiguen varios fines, pero los que nos interesa revisar aquí en este, en este comentario es lo siguiente: cuando un estado o una Secretaría de Finanzas del estado o un MINISAT de cada estado revisa. Contribuciones federales. ¿Qué es lo que dice el convenio? Y busquen los convenios y leanlos. Todos dicen lo mismo. Nada cambia. Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Yucatán, etcétera. Dice Estados. Yo Secretaría de Hacienda te doy chance, o sea, te autorizo que tú como estado revises impuestos federales. Y, y aquí es donde viene el plus. ¿Por qué lo hacen los estados? Te dice el, el convenio. Si tu estado, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, etc. Estás revisando impuestos federales, que son de mi competencia, pero yo te doy chance que tú los revises, ¿Qué te ofrezco? Te ofrezco que todo lo que tú determinas impuestos federales no me lo pagues a mí, quédatelo tú. Es por ello, es por ello que todos los estados que firman el convenio, que dicho sea de paso, son todos, tienen ese dulcecito de premio. Entonces, si el SATEC en Guanajuato revisa un contribuyente y va a revisarle IVA, ISR, retenciones de impuestos, lo que el estado determina de impuestos federales, se lo queda el Estado de manera directa. O sea, ya no se le paga a la Federación. ¿Por qué? Porque si cae en la Federación, la Federación lo tiene que regresar al Estado y nada más para que se den una idea. De cada peso de impuestos federales que recibe la Federación, para que se den una idea de lo mal repartido que está el paquete o el pastel, de cada peso que cobran las autoridades federales de impuestos, le regresan a los municipios tres centavos, para que se den cuenta, ¿eh? O sea, de cada peso, únicamente llegan a los municipios tres centavos y a los estados les llegan diez centavos. O sea, que la federación se queda con el 87% de las participaciones federales. Es muchísimo, es muchísimo. Es por ello que las autoridades de los estados o se hacen más rápidas en cobrar los impuestos estatales. O avientan la red para revisar impuestos federales. Esa es la causa. Entonces, moraleja, no hay como estar en orden ni en paz para aguantar lo que venga y como venga. Nos dice aquí Angelina, vi, vi, un, vi el comentario un poquito extenso, me voy a permitir leérselos. Bueno, para empezar lo leo yo para entenderlo, ¿Va? Dice Angelina, referente a los correos que envió el SAT en 2021 me llegó lo siguiente. Hemos identificado de acuerdo de, con la información en la base de datos del SAT que el importe del IVA en tus facturas electrónicas emitidas derivadas de los actos de actividades que realizaste por la venta, prestación de servicios o arrendamiento de bienes es mayor al IVA causado que manifestaste en tu en tus declaraciones de pago definitivo de IVA conforme al siguiente detalle y ya te viene ahí el desglose. Vamos a analizar este texto que nos hace favor de poner aquí Angelina en el chat que es copiar, copiado y pegado del documento. Dice, a ver, el SAT ha detectado en tus facturas electrónicas derivadas de los actos o actividades que realizaste. Fíjense, aquí en, aquí encontramos una primera característica. El SAT asume en este texto que tú realizaste todos los actos o actividades, excepto la importación, como acto o actividad grabado para el IVA. Segundo, dice que tú señalaste en tus facturas electrónicas emitidas. Vamos a pensar que yo emití una factura que tiene la forma de pago, bueno, que tiene más bien el método de pago, perdón, que yo emití un CFDI con el método de pago. Yo les pregunto, es pregunta por un error del capturista, del de sistemas, del de facturación, yo emito una factura, un, bueno, no factura, un CFDI y le pongo PPD, pago en parcialidades o diferido. Resulta que yo lo expedí con la clave PPD y resulta que ese PPD yo si lo cobre estaba como PPD lo expido y en ese momento me lo pagan y ese momento es el 31 de octubre de 2021 si yo le hago caso a lo que el SAT está diciendo en este texto pues efectivamente no va a coincidir el importe del IVA porque yo declaré masiva de que el SAT espera, ¿No? Si yo le pongo un comprobante PPD, no lo he cobrado, pero si me lo pagaron y lo declaro, pues ya quedó cobrado y ya quedó declarado. Por lo tanto, hay una discrepancia, pero es una discrepancia a favor de la autoridad, porque yo estoy declarando una cantidad que el SAT no espera. ¿Y por qué no le espera? Porque él se va, el SAT se está basando en los comprobantes. Yo no he encontrado un correo o una carta de invitación donde el SAT me diga, oiga, fíjese que revisamos y resulta que usted nos pagó de más. Porque sus comprobantes y lo que declara no coincide. Usted declaró más de los comprobantes. Lo invitamos a revisar. Yo no he encontrado, no sé si ustedes sí, un correo que diga eso. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? a la que yo llego, ¿eh? No sé ustedes si coincidan. La conclusión a la que yo llego es que el SAT está concentrando todo el peso ¿En dónde? En el CFDI. Olvidando que si bien es cierto, el CFDI es un documento que ampara operaciones y que sirve de base para la determinación de las contribuciones, al SAT se le olvida que la causación de una contribución en sí misma cuando se basa en flujo de efectivo no se da por el comprobante. Se da porque la contraprestación esté efectivamente cobrada. Por lo tanto, Creo, no sé si ustedes coincidan con su servidor, pero creo que la autoridad le está dando un peso específico demasiado alto al tema del CFDI. Por lo tanto, tendremos que revisar si lo estamos haciendo bien o no. Porque puede haber errores de forma, como puede ser un comprobante. Pero me van a disculpar, muchachos. El error de forma, como puede ser un comprobante no implica la causación de una contribución. Lo que la ley o las leyes marcan es que una contribución se causa cuando el contribuyente actualiza la conducta prevista por la norma. Por lo tanto, en el ejemplo que estamos tratando, que es el IVA, si mi conducta se actualiza de acuerdo al texto de lo que previene el artículo 1b, primer párrafo de la ley del IVA, en ese momento el impuesto se causa independientemente de si el comprobante existe o no, porque inclusive ahí dice, el IVA se causa cuando cobres, independientemente del nombre que le pongas. Sería como entonces pensar que si yo cobro y no explico el comprobante, el impuesto no se genera. Así de absurdo es el criterio que está siguiendo la autoridad fiscal. Veo aquí otro comentario están aplicando medidas intimidatorias con el único objeto de recaudar más dinero en base al CFDI, porque los está usando en pagos provisionales. en consecuencia pretende modificar el resultado fiscal y el siguiente factor de utilidad para el siguiente ejercicio. Totalmente de acuerdo, mi estimado David, totalmente de acuerdo. Una política muy clara de ese sexenio es la recaudación. Recuerden que hay proyectos de locos, y lo digo con todo respeto, como un aeropuerto pollero, un tren que hoy, hoy, eh, sí, se los pongo como dato nada más informativo. Hoy, el Tren Maya de López Obrador, que es una basura, está costando 43% más de lo presupuestado. Ojo con esto, que es un dato sumamente delicado. Y no se trata de tirarle al gobierno porque me caiga gordo. Sí, me cae gordo, pero es poner los números, los números no mienten. 43% más de sobrecosto, lo que implica en pesos, miles de millones de pesos más a lo acordado. Dinero que sale de nuestras contribuciones, dinero que se está tirando a la basura. Ya no quiero poner que sea menos importante el desastre ecológico que están generando cuando el señor López prometió no tirar un solo árbol para hacer el Tren Sigue la mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Ahí nomás se los dejo. Datos del propio gobierno. Si alguien no los vio, no se preocupen, qué bueno que vinieron. Aquí ya los puse en contexto. Los pueden verificar, ¿eh? Entonces, ¿para qué quieren el dinero, mi estimado David? Pues para eso, para seguirlo tirando a la basura. Cuando a la gente ocupamos otro tipo de gasto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Aquí dice Angelina, eh, la misma forma las notas de crédito del SAT los toman como ingreso. Y no como la factura generada. De acuerdo, y fíjense que aquí al, al, así hacemos un, un pequeño paréntesis. Ahora con los cambios que tenemos en el CFDI, que si, que si lo revisan con toda puntualidad, con las nuevas reglas, sin salirnos de tema evidentemente, con las nuevas reglas, esto va a ser un caos desde el punto de vista desde el punto de vista de si cancelas un comprobante, cómo lo relacionas con, el, con el, eh, el nuevo comprobante, cómo se relaciona con el cancelado, qué explicación das de la cancelación, si hay notas de crédito, y eso es muy interesante, si, si vemos la ley no contempla notas de crédito, mi estimada Angelina, te habla de que hay operaciones de descuentos, rebajas y devoluciones no son notas de crédito, sino que se conceptualiza como un CFDI de egresos. Recuerden que el CFDI de egresos, de acuerdo a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal, debes de materializar, es decir, debes de soportar con documentación el por qué estás emitiendo un CFDI de egresos que disminuya ventas. Entonces, si para nosotros esto es un caos, también para la autoridad. Eso es una eso es una una realidad. En consecuencia, les sugiero tengan mucho cuidado en el tema de facultades de comprobación de la autoridad fiscal respecto al famosísimo CFDI y su versión 4.0 Aquí encontramos un ciclo Vamos a analizar cada uno de los De los rubros Aquí voy a empezar con los requerimientos Y revisiones y facultades Del SAT Posteriormente continuamos con las del seguro social Y después continuaremos con las Del Infonavit Y ya después les sabemos los comentarios de las secretarias De finanzas En el caso de finanzas no voy a entrar muy a detalle Porque tendrán que revisar su legislación estatal yo, pues, me reviso la de Guanajuato, que puede ser no aplicable para ustedes. Vamos a empezar nuestro análisis en facultades, en la bolita, o en el círculo, o en la esfera que dice, para efectos del SAT, comprobantes fiscales y cancelación del certificado de sello digital. La autoridad fiscal tiene la facultad de suspender o cancelar los certificados de sellos digitales. Es una facultad. ¿Cómo será esta facultad? La autoridad puede cancelar o suspender el certificado de sellos digitales, lo que le impide al contribuyente expedir CFDI. Eso nos queda claro. Una de las causales de esta facultad es que la autoridad podrá en un momento dado la autoridad podrá en un momento dado si así lo considera hacer esta cancelación o esta suspensión desde el punto de vista de que se actualicen algunos supuestos en particular yo les voy a poner algunos ejemplos para que los analicemos con toda precisión. Si tú te tardas, fíjense aquí la importancia de atención de requerimientos. Si tú te tardas en presentar una declaración y se te junta con otra, y se te junta con otra, fíjense, dice el artículo 17H bis, Fracción primera del Código Fiscal y apunta los fundamentos para que los consulten. Dice, si el contribuyente presen, deja de presentar, si el contribuyente deja de presentar tres declaraciones consecutivas o no consecutivas en un periodo de 12 meses, la autoridad suspende temporalmente el certificado de facturaciones hasta que cumplan los requerimientos. Hasta, bueno, hasta que cumplan la presentación de las declaraciones. Evidentemente, en ese lapso, la autoridad fiscal federal, ¿qué hizo? Te hizo un requerimiento o te debió de haber hecho un requerimiento de las declaraciones que estaban pendientes. Primer apunte, ¿cuál es el plazo que tenemos para atender un requerimiento de obligaciones omitidas? ¿Cuál es el plazo? Es pregunta. Vamos a ver. Dice Esteban que son 15 días. De acuerdo, te dan 15 días. Dice Jesús que son 30 días. Fíjense que el plazo, el plazo legal efectivamente el plazo legal efectivamente son 15 días. ¿Pero de dónde nacen los 15 días? Fíjense, vamos a hacer un ejercicio aquí rápido.